Bueno, hoy toca bailar. Toca bailar danzas de una hermosísima provincia. ¿De dónde? Joder, nada más que la veáis, de Zamora. Cosa que hay que agradecer en este caso a nuestro amigo Richie, porque fue él el que a través de él, y además que va a ser el que nos va a poner música. Me puse en contacto con estas tres maravillas que vais a ver cómo bailan, pero que les he pedido que, como forman parte de una agrupación sanabresa, ¿no? Bien digo. La comarca de Alistema. Ah, Alistana, perdón, Alistana. ¡Ay, que me perdonen los de Aliste! Sí, sí. Alistana. ...volveremos para hacer unos cuantos programas acerca de las danzas con su agrupación... ...pero hoy han tenido la diferencia de vestirse... ...y de venir aquí al campo donde se bailaba realmente... ...para enseñarnos tres bailes... ...estamos con Diana, estamos con Cristian y estamos con Rebeca... ...que son esas tres maravillas que tenéis aquí... ...Cristian es la persona que nos va a enseñar... ...primero, ¿cómo definirías tú las danzas de, de Zamora?... ...¿qué características tienen que las diferencien de otros sitios? Pues sobre todo las de la comarca de Sanabria son muy enérgicas... ...se nota mucho la diferencia que después las de nuestra comarca de Aliste ya son más calmadas ya aunque estemos a lo de Portugal pero ya sabes lo calma? que yo pienso Cristian que también son danzas que se han mantenido inalteradas sí. desde hace tiempos y tiempos y tiempos y tiempos que no han echado lentejuelas ni plástico en ellas que se hace lo que se hacía sin ninguna pretensión más que el, el mero de, hecho de gozar no y de disfrutar sí no han cambiado lo menos de lo que nos han enseñado ha seguido ha seguido manteniéndose Oye, y hasta ahora Cristian y esta es la primera danza que nos van a enseñar cómo se llama eh, la J la de Hada, de Sanabria. ¿De Sanabria? Sí. Qué bueno. Es, es. ¿Y ahí cuándo es. se bailaba? ¿En qué contexto? Pues sobre todo en fiestas es cuando la gente aprovechaba y, y a bailar. Tocaba la gaita, la luzaina y ahí tiraban y los bailarines es cuando más aprovechaban. ¿Y nos enseñarías momentos. un pasito? Sí, claro. ¿Por, ¿Por qué no te pones un poquitín delante vale. para ataparme a mí que se me da fatal y que te vale. vean bien cómo es el movimiento? ¿Nos explicas? Sí. Pues el paso más característico, el ladeado de Sanabria, sobre todo los brazos son arriba bastante y movemos picándolo hacia adentro. Ah, pues no es tan difícil. Es sencillo, sí. Mírale, qué chulo, ¿eh? Chicas. Oye, ¿por qué no sería otro pasito? ¿Otro pasito? Sí, ¿Lo sí. mismo? Vale, luego ya viene el más calmado que este empieza y ya es cuando giras y empiezas con él ladeado, ah. ahí lo enlazas y luego ya para cambiar de pareja hacemos el paso en nube característico de Sanabria, con los brazos, ladeándolos de un lado a otro. Oye, ¿qué os ya parece si la bailamos con claro. música? Le pedimos a nuestro amigo Richie sí, sí. y a nuestro amigo Álvaro que nos toquen. El... Muy bien, sí, sí, perfecto. Pues vamos a bailarla. Me ha gustado a mí eso de. Estábamos en Sanabria, ¿no? En Sanabria. Pero ahora creo que nos vamos a llevar a otros sitios desde esta provincia hermosa, desde tu provincia de Zamora. Sí, ahí ahora nos vamos a llevar a la comarca de Aliste, ya de donde, somos, donde venimos, donde tenemos la agrupación, que ahí ya tenemos bastantes bailes. Oye, ¿por qué no enseñar? mencionamos a la agrupación? ¿Por qué no nos decís en qué agrupación sí. estáis? Porque ya les conoceréis porque vamos a ir a, a grabarlos, pero ¿por qué no, no nos dices dónde, dónde sois, cómo sí. os llamáis, dónde estáis? Vale, la agrupación se llama Manteos y Monteras. Estamos en, en sede está en un pueblo que se llama Alcañices, pero abarca toda la comarca de Aliste. Los Montero, integrantes y monteras. Montera. Como muy bien dice, el manteo es lo que lleva a las chicas en el lado rodado y luego las monteras, lo que llevamos todos los chicos de la agrupación. Y así es como lo llamamos eh, nuestro grupo. Y estamos en la comarca de Aliste donde tenemos todo este tipo de bailes. Luego te iba a decir que por favor mirando a cámara nos des sí. una referencia, pero ahora te iba a pedir que nos cuentes cómo se llama este baile y cuándo se bailaba. Vale, ahora vamos a bailar un, una Jota. Otra Jota. Otra Jota de nuevaliste Daliste, que es un pueblo en el que ha, ha habido muchos bailes que han quedado y nos han de generación en generación nos han llegado y son muy característicos en esa zona y se bailan muchísimo. Sobre todo. ¿Por qué no echas un par de pasos para adelante y nos enseñas Pero un paso? Sí, claro. Porque demás te atendemos, hacemos lo que tú digas. Vale, Venga. pues la J de Nuez tiene el paso calmado, nube. Y luego tiene un cruce con la pareja en el que cambias y el paso de J normal. Bueno, normal, abres un poco los pies, sí. en vez de cruzarlos... No no, lo, eh, no, no lo cruzamos. eso. Y luego ya tiene las espuelas, que son bien picadas atrás, y sería eso. Ah, yo no lo he cogido bien este, yo no lo he cogido bien. La, la espuela, la último. Eh, picas y levantas el que queda atrás. Ahora sí, ahora sí Cristian. Ahora sí. Muy <risa> bien. Así que ahora vamos a bailar. ¿Cómo era la Jota? De Nueva Taliste. La Jota de Nueva Taliste. ¿Con quién? Con los mejores músicos que hay. Con nuestros amigos Richie y Álvaro. Así que prepararos. Bien, la bueno, como vamos a volver, vamos a hacer caso a Ricardo, que nos ha, Richard, mejor dicho, que nos ha insinuado Oye, ¿por qué no hacéis una danza de las que tenemos en común con Portugal? He dicho, Cristian, bueno, las que queráis Nosotros hacemos un montón de bailes Creo que nos van a enseñar un baile que es hispano-lusitano y más concretamente Zamorano Trasmontino, por ponerle un nombre, ¿no? Sí, por ponerle un nombre, es, Sí, un rapaseado. Un rapaseado. Que, que se hace mucho por la zona. Tanto la zona que es linda con Portugal nuestra y la de ellos también. Pero que aquí tenéis variantes, lo hacéis de dos formas diferentes. No, tenemos dos formas diferentes. La agrupación lo hemos variado de dos formas la tenemos de dos formas diferentes. ¿Por qué el no baila? nos enseñas cómo es? ¿Cómo claro. tenemos que ponernos? Ahora ya tenemos que bailar los cuatro. Venga, pues va, mirad cada cómo uno, es la cosa, a ver. Cada uno con una pareja, cogemos. Vale, yo cojo mi pareja. Y hacemos un cuadrado. Bien, hacemos un cuadrado. Y vamos con el cuadrado, con los bra... en Portugal los brazos arriba, así que sí. lo llevan. ¿Y vosotros? También, también, también. Lo que nos digan, ahí. Y empezamos con un salto y... Uh. Un, dos, salto. Un, dos, salto. dos, salto. Un, dos, salto, y luego pasamos, coges a tu pareja, pa pasamos, por debajo, ¿pasabajo? nosotros por arriba, y luego al contrario, Opa. nosotros por abajo, nosotros por arriba, Perdón. y volvemos. son, sí. son cuatro veces, son... un, dos, dos, tres, cuatro, cuatro eso dos. es, un balanceo Ajá. que hacemos en las esquinas. Y luego volvemos a empezar con la otra pareja, damos unas palmadas, y miramos a nuestra. Y otra vez. Pero Dejamos. esto siempre es igual, ¿no? Lo del saltito. Contra... Sí, eso siempre es Lo igual. que varía es lo de ir por debajo por encima. Porque eso. la otra variante, ¿cómo sería? La otra variante, si estoy yo con mi pareja, vamos a dar vueltas cuando pasamos. Y damos vueltas y otra vez el balanceo. Damos vueltas otra vez y balanceo. ¡Ah! La ¡Ah, vez. mira, mira! Ya la, la he <ríe> no, sí. no la enganché. <ríe> sí, sí, Oye, ¿qué te parece que si la bailamos? Claro. Le vamos a sí, Richie sí. y a Álvaro. Álvaro Richie, venid para acá que vamos a tener un submarín con vosotros. El rapaseado al estilo zamorán y más concretamente al estilo de vuestro grupo que era... Manteos y monteras. Exacto.